¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan los amigos de Catero Com, por supuesto de café empresarial. Y precisamente hoy estamos aquí con la tacita de café para Don Max, que le encantó la tacita de café. ¿Verdad? Del Cadejos, de la Tulevieja, el Vico Malo, por allí está la Llorona. ¿Cuál fue, el, cuál fue la que más eh, le dio miedo a usted, Don Max? Eh, pues eh, precisamente Cadejos, Don Hey abriera la cegua, me daba miedo que me apareciera la cegua y más de una oportunidad tenía que ir a, a, a eh, caminar sobre lugares muy oscuros porque vivía en Los Santos, allá en la angostura de León Cortés entonces me tocaba que caminar en partes oscuras y pasaba con un miedo, que usted no se imagina, ¿verdad? para ah, llegar a donde estaban mis abuelos me imagino, <risa> me imagino, bastante, bastante. don Max, bienvenido, nuestro señor director a otro programa más de café empresarial. Hoy estamos totalmente en vivo también a través del Facebook Live de Cartago Medios y estamos a través de cartagomedios.com y con una invitadísima especial hoy con eh, un tema excelente como siempre. Don Max, esos invitados que usted tiene son así como de una lista de oro. No sé de dónde usted toma invitados tan de excelente calidad. Don Heiner, reciba un cordial saludo y siempre muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que siempre sintoniza Café Empresarial, donde estamos compartiendo grandes momentos de negocios y hoy sábado, Don Heiner, ya 14 de agosto del 2021 a la una de la tarde, ¿verdad? Eh, hora Centroamérica, dos de la tarde México, Panamá. 4 de la tarde argentina, 9 de la noche hora españa que nos sintonizan aquí. Un saludo cordial a toda esa audiencia que siempre eh, nos está siguiendo todos los sábados de una manera ceremonial. Y también no omito decir que bueno, parte de nuestras leyendas costarricenses, ¿verdad? Un todo este concepto de ahí con estas jarritas de losa que representan nuestro ser, eh, costarricense, nuestra identidad. Y también hoy quiero destacar y dar un sentido um, homenaje y saludo previo, ¿verdad? a ...todas las mamás del territorio costarricense que ya mañana 15 de agosto celebramos el Día de la Madre, mujeres que han hecho de esta sociedad una sociedad totalmente diferente, una sociedad única, una sociedad cambiante, una sociedad evolutiva, y que gracias a ellas hoy estamos en donde estamos y a todas las mamás costarricenses, de verdad, gracias, gracias no solo por estar acá, sino gracias por darnos la vida, gracias por darnos la oportunidad de ser y de crecer al lado de nosotros que han vivido, que han estado en nuestros momentos eh, alegres, en nuestros momentos tristes, y a todas las mamás de verdad, un homenaje en este día, y hoy precisamente don Heiner, ya con eh, como les decía, en nuestro programa de Café Empresarial, contamos con una Invitada, digo yo, de lujo, ¿verdad? Ahora que usted decía la lista de invitados, siempre buenos amigos eh, míos, de nosotros, y también ya de Café Empresarial, que gustosamente siempre les gusta estar acá con nosotros compartiendo su experiencia, su capacidad eh, expositiva, ese dominio que tienen en sus áreas, de las cuales son eh, muy letrados, y precisamente vamos a presentar a la persona que tenemos hoy con nosotros, que también de la región de Cartago, de la cual destacamos a todos nuestros amigos y amigas cartagineses. que Cartago arriba, Cartago son, arriba. Cartago arriba, que son un valioso, que son nuestra valiosa provincia, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Y la persona que presento hoy es, bueno, yo diría que más que una jefe en algún momento, una amiga. Eh, ayudó en muchos aspectos cuando trabajamos juntos, aprendí mucho de ellos se conformó se, un gran te, equipo te, te regañó de... bastante, sí, decir la ah. verdad <risa> ha sido para mí, bueno, ¿qué puedo decirle a la audiencia? Con ella se hizo un gran equipo de trabajo, del cual nos tocó trabajar mucho la parte de acreditación universitaria a nivel de sinades y de Fidelita se hizo todo un modelo de acreditación universitaria y ellos fueron los pioneros, vinieron con un equipo de trabajo de alto rendimiento me tocó el privilegio trabajar con ellos eh, con ella tener los primeros contactos porque desde directora de carrera hasta rectora que me tocó <ríe> de verdad eh, ver con ella excelentes momentos y a la audiencia le digo, hoy contamos con la máster Ana Isabel Solano para los que no la conocen doña Ana Isabel Posee una maestría en Banca y Finanzas de la Universidad de Costa Rica, una licenciatura en contaduría Pública en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Además de que se egresaba, trabajó también en el Instituto Tecnológico. Ese tech. privilegio, Tech. Uh -huh. Tech, ¿verdad? Un Heiner, su amateur. Y, y además de que en el Tech hizo una carrera prominente hasta llegar a la vicerrectoría. Vean qué personaje que tenemos hoy en nuestro programa. Porque además de eso, eh, también fue presidenta de la Junta Directiva del Banco Popular y Desarrollo Comunal, presidenta de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica y también eh, directora actualmente, ¿verdad?, de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica, además de que ella eh, estuvo en la Universidad Fidelita, donde empezó como directora en la carrera de Administración de Negocios pasando por vicerectoría hasta llegar a ser rectora de la universidad y lograr los procesos de acreditación además de que decimos que también eh, es autora de varias publicaciones dentro de estos artículos científicos, artículos técnicos, escribe para el periódico La República, en donde tiene su columna en a, temas de educación y ha sido expositor internacional en temas de finanzas, en temas de riesgo, también ha estado con el movimiento cooperativo, el cual ha hecho grandes eh, cosas, incluso su experiencia financiera es Basta, y además es evaluadora internacional y nacional en sistemas de acreditación de educación superior. En este caso, con Sinaes, le ha tocado hacer varios proyectos de acreditación universitaria, y para nosotros no solo es un honor. De verdad es un lujo y nos engalaramos hoy presentando a doña Ana Isabel Solano. Doña Ana Isabel, ¿qué le puedo decir? Qué honor tenerla con nosotros. Bueno, no, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerle a usted, don Max, la gentil invitación. Eh, un saludo a don Jainer y, desde luego, un, un saludo cordial a todos los estimables eh, seguidores de este programa. Eh, desde luego que me siento muy honrada, en realidad, de, de que ustedes me hayan invitado. Para mí es un honor estar compartiendo esta tarde eh, esta, esta conversación, como usted decía, sobre, un tema, sobre temas de interés. En este caso, eh, hoy queríamos conversar un poco sobre la economía circular, que es un tema actual. Y bueno, este, aquí estamos, don Max, eh, para compartir con todos nuestros seguidores. Y la verdad que reiterarles eh, mi agradecimiento y, y decirle que efectivamente la, la honrada soy yo de estar compartiendo con ustedes un saludo de verdad especial para todos. nada que le digo, bueno, más que un honor, un placer y de verdad que el tema que usted nos viene a dar para la audiencia, este tema no solo es simplemente un tema más. Se ha vuelto de prioridad, se ha vuelto un tema de trascendencia, incluso en los países desarrollados, eh, los Países Bajos que han sido la cabeza de este tema y que han trabajado muy bien este enfoque, eh, la mmm, invitada de hoy, la maestra doña Ana Isabel Solano, nos viene a dar algo de importancia que tenemos que tomar no solo conciencia, sino que estamos en tiempos de alta transición, donde nos tenemos que preocupar por el mejoramiento de la sociedad en todos los sentidos y también en el tema de la sostenibilidad, por eso, Hoy, de ahí él, porque la razón de que vamos a hablar, se va a, a conversar sobre la economía circular, que eso es muy, muy, muy, muy, muy relevante. Hoy muy valioso. Y ya, ¿Verdad que sí, un genio? Sí, muy valioso y muy importante, don Max, también indicarles a nuestros amigos como Leonardo, que está por allí siempre con nosotros. En cada sábado nos acompaña Leonardo Gamboa, un, un abrazo a la distancia y por supuesto a Carmen Cascante Castro. Vea qué lindo mensaje de Carmen, dice, se lució café empresarial con tan distinguida invitada, dice, los felicito. Así que eh, Ana Isabel, imagínese, apenas no hemos comenzado y ya está teniendo usted los mensajes <risa> excelentes de nuestros amigos televidentes. De hecho, ahí indicamos que hey, Doña Carmen es mi mamá, que en algún momento usted la conoció, cuando ahí trabajábamos juntos, y ella siempre la ha seguido a usted, le ha gustado los discursos que usted da, y, y es seguidora también del programa, y siempre un abrazo y un beso a la distancia de Doña Carmen, que sí, sí. siempre por supuesto apoya en todo y, lo que hacemos. Por supuesto, quería unirme a, a darle un, un especial abrazo a Doña Carmen, y aprovecho a Don Max, padre también, y, y un abrazote a, a, muy especial a, a esta gran mamá, Doña Carmen, para el día de mañana igual. Muchas gracias. Ah, no, no, perfecto, igual a Leonardo, un saludo, que Leonardo también es estudiante de Fidelitas y que siempre nos sigue y que le encantan estos temas, más que es estudiante de la carrera de Economía, también eh, con nosotros siempre nos está apoyando y de verdad, León un saludo, gracias por estar siempre con nosotros. Como, y como dice doña Licha, te va, te va a regañar porque a doña Licha no le gusta que uno diga Fidelitas, Fidelitas, dice ella, que uno tiene que decir <ríe> un abrazo para mi jefa, doña muy y para todos los compañeros allá de la Escuela de Ingeniería Industrial y para todos los amigos, eh, para los estudiantes que también nos siguen y también son de otras universidades, por supuesto. No es que solamente sean de las Fidelitas. Así que un abrazo y vamos a prestar atención porque este tema es un tema eh, muy, muy interesante de mucha aplicación y que nosotros como empresarios, como emprendedores, tenemos que considerarlo de, de nuestro, dentro de nuestra gestión, de, dentro de nuestra estrategia empresarial. Bueno, ¿de qué bueno. le digo? Así es, don Heiner. Doña Ana, a partir de este eh, momento el espacio es todo suyo. Bueno, iniciamos tal vez ustedes, te me va ayudando, don Max, con sí. la... Eh, tal vez un, un poco de antecedentes y, y yo quisiera compartir que el, el término de economía circular más que algo que está en boga y, y que es una moda ahorita debería verse como una es una gran necesidad y, y, y realmente es eh, un tema disruptivo que, que ahora está muy presente en general en el país y en el planeta verdad en donde eh, el mundo se ha tenido que dar cuenta de que hay que hacer un alto en el camino y cambiar eh, nuestra forma de pensar y por lo menos, bueno, hoy lo estamos viendo y yo lo estoy enfocando también el término de economía circular eh, también como un nuevo modelo de negocios, pero más allá de una moda, más allá de una nueva terminología, eh, la economía circular eh, es algo que debe estar intrínseco en la, en la cultura nuestra y no solamente eh, incorporarlo a los modelos pedagógicos de enseñanza en las universidades, el tema va más allá, es un tema de despertar la conciencia y se despierta la conciencia cuando cambiamos nuestra cultura en nuestros modelos de enseñanza desde la formación de los niños desde que un, los niños están formándose en el preescolar se les debemos enseñar que realmente eh, el mundo eh, no puede seguir en la línea que venía en, en, en esta, en lo que vamos a ver ahorita más adelante en una economía lineal y que nuestra forma de pensar para no solamente para un nuevo modelo de negocios, para una nueva forma de vida, sino por la obligación de preservar nuestro planeta, eh, es un cambio necesario y obligado que vamos a dar. Y entonces, eh, acá, les eh, presento el, el modelo de, de economía circular como una concepción reparadora, regenerativa, que pretende conseguir que los productos y los componentes y los recursos en general mantengan la utilidad en todo momento. Es decir, eh, que todo lo que antes considerábamos eh, que tenía una vida útil eh, finita y al final se convertía en desperdicios, estamos cambiando eh, y queremos cambiar esa mentalidad y por eso eh, el nombre de economía circular. Por eso es que eh, en estos factores y en este cuadro que se presenta acá, en este círculo, eh, podemos ver eh, claramente cómo Empezamos desde la materia prima, el diseño, la producción, la distribución, la, reco la recolección, eh, los desechos y el reciclado. Antes, eh, recordarán, y cuando nos formamos en el siglo pasado, muchos... De los, de los costarricenses ahorita y de los que nos escuchan, este concepto eh, no existía, sencillamente estábamos, se nos enseñó y nos formamos en una economía lineal. Y hoy este nuevo modelo de negocios cambia a esta economía regenerativa. Continuamos, ¿no, Max? En la próxima. Ok, perfecto. Pasamos. Vamos hmm. Y aquí, entonces, eh, bueno, un poco lo que la evolución a este nuevo modelo de negocios. Que yo lo estoy enfocando, como les reitero, como este modelo de negocios, pero en realidad la economía circular es una nueva forma de vida, es una nueva es una cultura en donde debe estar presente en todos los actos de nuestra vida, desde los niños pequeños que los enseñamos a reciclar. ¿Por qué? Porque tenemos que ir creando la cultura para que una vez que este niño sea un, un adolescente, un adulto, en general, eh, pueda insertarse en esta economía eh, circular aquí tenemos una evolución eh, y es cómo nos formamos, cómo nos formaron a nosotros, cuáles eran nuestros modelos que eran esa economía lineal. Y esa economía lineal va a evolucionar y ha venido evolucionando hacia un cambio sistémico, ¿verdad? A través de estos ecodiseños de una simbiosis industrial de la economía y pasamos totalmente a algo diferente que está eh, valorado en estos cuatro conceptos que son muy importantes. Reusar, reparar, Remanufacturar y valorizar. Esto es algo totalmente eh, imprescindible e importante eh, para poderlo nosotros interiorizar de manera tal que pensemos que nuestro planeta ya no puede vivir eh, con aquella economía lineal en la que habíamos venido trabajando, en donde el sistema terminaba en los desperdicios y esos desperdicios para decirlo en forma práctica son los que han venido eh, matando poco a poco a nuestro planeta entonces eh el, aparte de que estamos generando esta nueva forma de vida, esta nueva forma de ver las cosas, este nuevo modelo de negocios que ya se está implementando en general en el planeta y ya muchos países eh, han venido priorizando el modelo de negocios basado en la economía circular, parte de que estamos dando una evolución de esa economía lineal a una economía circular. Y por lo tanto, continuamos tal vez... En la... uh -huh. Adelante... Eh, tenemos entonces que eh, vean el cambio en este en este gráfico que les dejo aquí, cómo esa economía lineal que teníamos nosotros, ¿verdad? Terminaba en todos en, en, en, en desperdicios, ¿verdad? Cómo el proceso de la economía circular. Para llegar a ellos, vamos eliminando porque vamos remanufacturando, reusando, reciclando para poder aprovechar eh, lo que antes no aprovechábamos en la construcción, en la elaboración de otros nuevos productos. Y ahí vuelve a empezar el ciclo. Entonces, de ahí viene el nombre de la economía circular. Entonces, eh, vean la gran diferencia. En esa línea en donde veníamos acostumbrados, donde nos formaron, ahora esa línea... Eh, Pretendemos que ya no exista y pasamos a formar esta dinámica en economía, en este círculo, en donde buscamos aprovechar esos recursos, reutilizándolos para producir nuevos productos cuando han cumplido su vida de útil original, es decir, antes... Un producto tenía una vida de útil y se desechaba. Ahora es una vida de útil, eh, una vida útil original en la cual llega un punto y vuelve a empezar de nuevo, se reusa, se reutiliza y de esta manera volvemos a empezar el ciclo. Entonces, esa cantidad de materia prima que eh, antes... Desechábamos ahora el material reciclable y produce gran cantidad de desechos residuales, con lo cual en los procesos industri industriales inicia otra nueva etapa de un producto. Lo que antes era el final en esa economía lineal, ahora es el principio de otro ciclo de producción. Vean la gran diferencia y esto eh, cuando uno lo explica en una lámina pareciera tan de sentido común, ¿verdad? Y pareciera algo tan fácil. Pero no, en realidad eh, nuestra economía y nuestra educación, nuestra formación, estuvo basada en que las, en, en las actividades, para verlo en una actividad diaria, se terminaba en el desperdicio. Y esa nueva forma de pensar... Eh, insisto, requiere no solamente eh, un curso o charla sobre economía eh, circular, implica cambiar totalmente nuestra forma de pensar, porque esto tenemos que interiorizarlo y tenemos que estar convencidos, y eso, eso eh, implica que esto es un cambio de cultura. Un cambio de cultura que hoy por hoy, repito, es eh, también a su vez, no solamente para salvar el planeta, es un nuevo modelo de negocios. Y por lo tanto, para estar en la priorización de los nuevos modelos de negocios, ¿verdad? Tenemos que cambiar y emigrar a, a, esta, a esta nueva concepción de lo, de lo que es un nuevo modelo de economía. ¿Continuamos? Eh, Pasamos, don Max. Uh -huh. Entonces, eh, aquí... De una forma más clara, eh, yo quería presentarles qué es lo que hacíamos, cómo ha sido nuestra nuestra formación, cómo ha sido las, la vida en la sociedad eh, en, en Costa Rica y en, y en muchos países, ¿verdad? Eh, se tomaba, se hacía y se desechaba. Eso es la economía lineal, así hemos vivido durante décadas, durante años, ¿verdad? durante siglos. Ahora la economía circular viene, toma, hace, recicla y reutiliza. Y ahí está la diferencia. Aquí hay dos grandes diferencias que les voy a, a dejar aquí en la presentación. Eh, ¿En qué se diferencia la economía lineal, que es la economía tradicional en la que hemos estado inmersos todos y en la que queremos llegar eh, y, y, y convertirnos? De nuevo, interiorizar y convencernos de que es necesario que es la economía circular. Bueno, la economía lineal presenta limitantes en cuanto al uso de los recursos y con consecuencias de alto impacto a nivel ambiental y social. Están expuestos a los precios fluctuantes y el acceso a las materias primas y contribuyen a la degradación del entorno afectando los servicios eh, ecosistémicos. ¿Verdad? Eh, ¿Qué quiere decir? Bueno, que estos desperdicios en donde antes terminaba esta economía lineal, efectivamente han, han venido afectando nuestro ecosistema. Eso es una realidad que ya la tenemos este, eh, totalmente de frente, que nos la topamos de frente en un periodo incluso más corto del que se estimaba que viniera este, toda la afectación al, al planeta. Mientras tanto, que la economía circular eh, utiliza esas materias primas, las renueva, eh, son materias primas renovables eh, de bajo impacto ambiental, desde luego eh, es una tarea, eh, una, nueva, una nueva forma este, de, de manufactura, una nueva forma de economía que genera nuevos empleos, una nueva mentalidad y propone pues, un nuevo modelo económico con más beneficio para toda la población. De manera tal que este es, es una nueva forma de hacer las cosas, pensando no solamente en, el, en la degradación del entorno de nuestro ecosistema, sino en generar una nueva economía, con nuevos empleos, con una mayor reactivación económica en general que, que genere este, ese beneficio adicional para la, para la población, para todos, ¿verdad? Eh, Continuamos. Y bueno, este, de la economía circular a una, a una economía, de una lineal a una circular, la, la economía lineal sencillamente es un modelo no sostenible, es una economía que se fundamenta en el principio del crecimiento económico permanente, promoviendo el deterioro eh, ambiental, y el segundo, un consumo constante. Y esto pareciera que, que, que quizá nuestros oyentes estarán, estarán de acuerdo conmigo en decir, bueno, pero es que no es fácil cambiar de un modelo a otro. Pues no, pues no, porque eh, veamos, veamos sencillamente el ejemplo de las últimas semanas en Costa Rica, en donde se da una directriz de eliminar el uso del estereofón en los, en los restaurantes. ¿Verdad? Bueno, eh, obviamente hay una afectación económica en principio queriendo salvar el planeta por otro, ¿verdad? Y aquí viene la dicotomía de qué hacemos, ¿verdad? Con, con, con, con, este, con el interés económico versus el interés de mantener un modelo sostenible, ¿verdad? Y mientras eh, ese crecimiento que promueve el deterioro ambiental, pues también eh, no es, deja de, es rentable, lamentablemente, para muchos. ¿Para quién? Para los productores. Para los productores de estereofón, ¿para quién? Los importadores, para los grandes empresarios. Y bueno, este, ahí entonces tenemos esa disyuntiva, ¿verdad? Y esa dicotomía en donde no es tan fácil ni tan automático, Pasar de una economía lineal a una economía eh, circular mediante un modelo sostenible. Este modelo sostenible de economía circular se basa en varios principios. El primero, que la materia prima limitada, que los recursos que se generan siempre van a volver al proceso de, de producción. Eso es porque reutilizamos que los sistemas resilientes al cambio climático y a la generación de residuos, es decir, que eh, tenemos que eh, generar un cambio en nuestra óptica de cómo vemos los sistemas. Pasamos, ¿no, Max? Adelante, Domax. Max. Muy bien. Y entonces, eh, aquí yo les traía algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, en la banca, se puede, y, y bueno, son ejemplos de, de, de, de la banca, este, estando ahorita yo en, en, en la Junta Directiva del Banco Nacional, quería compartirles a los estimables seguidores, oyentes y eh, a los que nos siguen en las redes sociales, un poco eh, cómo sí se puede motivar a generar esta economía circular. En este caso... Desde generar una banca sostenible, que es decir, generando eh, motivación, generando mejores condiciones a aquellos que vengan a promover el, la economía circular. Entonces, desde los procesos de economía circular, y aquí hay algunos ejemplos, se impulsa el desarrollo de microempresas que ven posibilidades eh, desde otros, donde otros solamente ven desechos. Es decir, se ha generado una cantidad de, de microempresas hoy, y esto es una realidad que es muy interesante, porque son los primeros pasos que se dan en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, la Fundación Debi confesiona, antes eran desechos y ahora eh, como un nuevo modelo, ¿verdad? Y también inmerso en la... En la economía circular, la Fundación Devi con, eh, confecciona con esos desechos bolsos, maletines, eh, mantas, eh, con los vinilos, eh, vinilos reciclables, esto se vende en EPA también. Este, y han generado lo que antes era un desecho, ahora se recicla y no solamente es un negocio sostenible de, y dentro de la economía circular, sino que acá se está contribuyendo a ese deterioro de nuestro medio ambiente. Se está generando puestos de empleo, se está reactivando la economía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que antes era eh, ese desecho, hoy eh, genera empleos y son empresas, microempresas. Otro ejemplo, es, eh, se ha promovido el desarrollo y la tecnología innovadora, verdad, mejorando sus procesos, los ciclos de producción y de recuperación. Y en el caso de las municipalidades, también permitiendo optar por tecnologías que modernicen esos servicios, que brindan a las comunidades servicios pluviales de alcantarillado, recolección, de clasificación de residuos, entre otros, que se está haciendo también con el apoyo, eh, en este caso, eh, mediante créditos y mediante, mediante el, el, la, el incentivo que da para poder generar esa, esa banca sostenible apoyando los procesos que tienen como iniciativa insertarse dentro de la economía circular. Continuamos. Eh, aquí hay más ejemplos, eh, el uso de materiales biodegradables mediante mecanismos de fabricación que son menos invasivos para el ambiente. Aquí está el grupo Macisa, que es una empresa de servicios múltiples que ya ha generado varios certificados en productos no contaminantes. Y entonces acá, eh, a través de la banca sostenible, ¿qué es lo que se hace? Se generan eh, créditos atractivos y apoyo no financiero para estas empresas con el propósito de generar este incentivo y este acompañamiento a estas empresas que han nacido y que han este, generado nuevas actividades dentro de esta economía circular. El programa de coeficiencia del MINAI y el Digeca eh, también esto está generado a lo que es gestión ambiental, orientado al ahorro de los recursos eh, institucionales. Esos son algunos ejemplos. Podemos seguir adelante. Don Max? Ana, una, una pregunta. Claro, eh, doña Ana, eh, con respecto a, ya que estás mencionando sobre este apoyo que brinda el Banco Nacional. A nivel de, hay empresas que tienen como iniciativas el poder cumplir, por ejemplo, con bandera azul o con carbono neutral. Eh, sí. ¿Esos proyectos también son sujetos a tener apoyo por parte del Banco? Sí, por supuesto. De hecho, incluso el Banco Nacional ha tenido un liderazgo en todo lo que es el reconocimiento y el acompañamiento al ambiente. Hace unos días eh, el país conoció de una iniciativa del Banco Nacional en financiar eh, de una manera este, muy atractiva a los eh, transportistas públicos para cambiar los buses por, por buses eléctricos buses ¿verdad? Y, y sabemos que la electricidad que los biocombustibles o el hidrógeno el hidrógeno verde pues son son combustibles eh, renovables que tienen en general avanza ¿Verdad? Hacia lo que el país eh, ha apuntado, ¿verdad? Y hacia toda esta economía verde que, que, que, que queremos. Y todo esto, este proceso, desde luego que está apoyado porque eh, requiere, requiere, siempre se requiere de una banca sostenible para aprovechar todas estas iniciativas, de manera tal que estos ejemplos son eh, ejemplos reales. Algunos pequeños, como el, la creación que les decía de los productos que se reciclan de bolsos, por ejemplo, que antes no se hacía, pero que poco a poco van generando empleo y van sobre todo cambiando esa mentalidad. Eh, más ejemplos tenemos el, el tratamiento de aguas eh, residuales, ¿verdad?, que se hace, con, eso se hizo mediante un feicomiso con acueductos y alcantarillados, eh, tenemos el proyecto de libertad financiera que aquí eh, muchos de los académicos, incluso la Universidad Fidelitas estuvo en algún momento bastante incorporada en este tema de una forma de un gran apoyo, lo cual... Este eh, ha sido pues, fue muy exitoso y lo ha sido también eh, en el proceso de estos años. Eh, el programa de Pymes, de Conexión pyme entre otros, que son programas que cuentan y que se ha incorporado en el proyecto de capacitación de banca de desarrollo Banca Mujer, que don Max conoce bastante bien también, y que eh, ha generado eh, incentivos a créditos eh, que vengan a apoyar, ¿verdad?, a créditos eh, con características particulares que vengan a apoyar todas estas iniciativas y que han sido realmente muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque son ejemplos de que realmente sí podemos, ¿verdad?, de que, de que se hace un esfuerzo, pero que esto se, se hace a través, si lo hace el Banco Nacional, pero que perfectamente lo puede hacer la banca a nivel nacional, eh, y ojalá se incentive el, a los otros bancos también a continuar en esta dirección, apoyando todas las empresas que vengan a estar inmersas dentro del concepto, de, eh, en este nuevo concepto de economía circular. ¿Podemos ver otros ejemplos? Pasando, don Max, por favor. Eh, bueno, tenemos eh, ejemplos de, de economía circular en donde vienen, ahí en el eje de productos sostenibles, el proyecto de marcha ecológico, los vehículos híbridos eléctricos, ya los, ya los mencioné, la PYME verde, la tarjeta Servibanca Ecológica, eh, proyectos a proveedores que se certifican, ¿verdad?, también en el sentido de que adoptan, hay proveedores en general y a nivel nacional, no solamente habría que incentivarlo, el Banco Nacional lo hace, pero es una práctica que debería emularse en general de todos. Es eh, cómo, cómo premiar aquellos proveedores que realmente certifican, que utilizan eh, prácticas sostenibles en sus procesos, ¿verdad? Y esto es algo que hay que, se, que, hay, que, hay que darle muchísimo, muchísimo eh, muchísima importancia, es decir, eh, todos los procesos y cada una de las etapas del, del, del ciclo de producción donde participan diferentes agentes, todos deberíamos y deberían tener una cultura de la economía circular protegiendo esas prácticas sostenibles en su gestión, porque no se trata únicamente de darle financiamiento en la última parte, sino que a todos los actores deberían de tener esta responsabilidad, un proveedor, por ejemplo, en, sus, en su ciclo de producción, eh, Cómo es que adapta normas, verdad, para efectos de que sean normas o prácticas sostenibles con el ambiente y que vengan a realmente a garantizar la sostenibilidad en esa gestión. Bueno, eso es un programa eh, que se está haciendo incentivando a los proveedores que quieren trabajar con la banca que para uh -huh. poderle vender en este caso al, al Banco Nacional tienen que seguir esas prácticas de sostenibilidad, si no las siguen pues en realidad no van a ser objeto de ser proveedores y esto es para incentivar a quien sí ha, ha conseguido ha, ha seguido esas, esas prácticas eh, amigables realmente Que, que ¿Sí? ah Bueno, tenía, tenía una pregunta también de los amigos que nos están escribiendo a través del Facebook Don Leonardo Gamboa eh, nos, nos consulta para aprovechar el tema, existen acciones sencillas a nivel de comunidades, a nivel internacional, que han recibido galardones. Por ejemplo, dice que da un, un, uno a nivel municipal, que es el BASH 2020. Y después tiene aquí, me menciona, escribió bastante, inicia, dice Mejor Iniciativa Pública, el Ayuntamiento de Madrid, por el proyecto REMAT una segunda vida para los objetos de la ciudad de Madrid, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para impulsar la economía circular mediante la reutilización a través del intercambio de objetos entre particulares. Y gracias a la segunda vida se evita la generación de residuos procedentes de objetos que pueden continuar siendo usados por otras personas. Como una alternativa, me imagino que es para motivar también que acá en nuestro país se realice algo. Pero tenía yo una pregunta referente a, por ejemplo, Sí, una empresa eh, que quiere tomar como guía, para la, sobre todo en el tema ambiental, que es muy necesario y que hace falta pues más iniciativas, con la ISO 14001, que es la de la gestión ambiental. Eh, perfectamente, verdad, un proveedor del banco, eh, con una, una gestión de, de tener la ISO 9001, la 14001 principalmente, eh, ¿podría, podría ser una, una muy buena alternativa, doñana no, por supuesto, primero primero eh, compartir con la persona que hablaba de los premios que existen y reconocimientos a nivel internacional para, para motivar realmente a, a insertarse en la economía circular realmente. Eh, creo que todavía en Costa Rica nos hace falta muchísimo. Lo que usted indica, Eugenio, eh, deberíamos hacerlo casi que obligatorio, es decir, aquel aquel proveedor que no utiliza realmente, eh, que no sigue prácticas sostenibles en su proceso de manufactura, en su proceso de producción, no debería competir en, igual de, en igualdad de condiciones, aunque la banca lo hace con algunos puntos que puede eh, asignar eh, o alguna motivación adicional que puede asignar en los procesos licitatorios. Lo cierto del caso es que en el país tenemos que modificar aún, eh, todo nuestro marco normativo para efectos de que podamos eh, realmente ir, eh, viajar en esa, en esa línea. Eh, las motivaciones que requieren, por ejemplo, eh, los productos que son reutilizables, eh, todavía el eh, viajar en un bus eh, o en un vehículo híbrido o eléctrico, cuáles son los incentivos que tiene una persona versus el que no lo tiene. Todavía hay que trabajar muchísimo en esos incentivos y todavía hay que cambiar mucho nuestro marco normativo. Y digo nuestro marco normativo porque nuestro marco normativo en ese sentido eh, está muy desactualizado. Entonces, eh, y en nuestro país... Aunque somos un país de derecho y, y, y estamos muy orgullosos de serlo, lo cierto del caso es que también eh, esa misma normativa a veces se convierte en un lazo muy, muy fuerte, en una barrera muy fuerte para avanzar, ¿verdad? Y para crear estas, estas, eh, estos premios, estos incentivos dirigidos a aquellos productos que sean eh, mayormente sostenibles. Ahí eh, el país tiene una tarea pendiente, desde mi punto de vista, una tarea muy importante que no solamente, que tiene que, que, que irla eh, realizando en forma conjunta, con eh, el avance que está haciendo ofreciendo vehículos, eh, por ejemplo, los vehículos eléctricos o aquellos productos dentro de, una, dentro de un marco sostenible. Tenemos necesariamente que pensar en crear esos incentivos, en crear la normativa jurídica que realmente permita avanzar en esa dirección. Eh, y quería contarles un poco en la próxima filmina, tal vez si me ayuda un Max en la próxima, eh, qué es lo que se está haciendo a nivel en, internacional. Y vean que esto es de hace poquito, el, el, el, aquí hay un hecho muy importante que, que tal vez este, en el país se publicó un poco, pero en mi criterio no se le dio la, eh, la, la, la, el posicionamiento que debió dársele. El 22 de septiembre del 2019, ¿verdad? Eh, y es reciente, bueno, ya después con el de, de septiembre, mucho, un poco antes de la crisis que estamos pasando del COVID-19, eh, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebró en Nueva York, se aprobaron los principios de banca responsable, y esto es algo muy importante, estos principios son muy importantes. Yo eh, quisiera hoy dejarlos acá como parte de, de aprovechando pues, la gentileza que, que me invitaron a este programa, que es algo que nos debe hacer meditar a todos, es hacer un alto en el camino y pensar si realmente este, esto debería ser, optativo como es ahorita en nuestro país o debería ser realmente principios que todos deberíamos de seguir y son diseños, ¿verdad? Como aquí, como aquí lo dicen, bueno, fueron principios que fueron seis diseñados para ayudar a las entidades a seguir siendo competitivas a futuro y que eh, garantice la, que la actividad aporta tanto a los accionistas como a la sociedad. Vamos a, a continuar un poquito en la otra y eh, vamos a ir viendo esos principios, esos seis principios vean que y, y eso es lo que se aprobó para esta banca para esta banca sostenible este, primero es alinear la estrategia empresarial con los objetivos de la sociedad verdad, expresados en, eh, en la OEDS que es en, la, en los acuerdos del, de París verdad, y luego eh, el impacto y la fijación de los objetivos que es incrementar de manera continua los impactos Positivos reduciendo los negativos, estableciendo objetivos con impactos más importantes. Eh, trabajar de manera responsable con los clientes para generar prosperidad, eh, para, para, para ir generando una, una mayor responsabilidad a los, a los clientes futuros. Pasamos a la otra. Filmina, por favor. Para ver los otros seis. Pasamos, don Max. Eh, ¿Cómo los stakeholders, que son todos los que están involucrados, los, los grupos de interés, eh, pueden consultar, involucrar y colaborar con, con estos grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad? Eh, en esta misma dirección de sostenibilidad, de analizar la gobernanza y cultura, ¿verdad? que es implementar compromisos a través de sistemas efectivos de gobernanza, cultura y responsabilidad bancaria. Cuando se habla aquí de responsabilidad bancaria no, vemos, no, no, no es solamente los bancos, estamos hablando de todas las instituciones financieras, bancos públicos, bancos privados, instituciones eh, financieras cooperativas, asociaciones solidaristas. Eh, y el sexto principio es la transparencia y responsabilidad, que es apostar a la transparencia asumiendo, asumiendo, la, asumiendo la, la responsabilidad de los impactos eh, que se tienen, tanto impactos positivos y negativos. Y con, esta, y con esta, estos seis principios, yo quería, eh, para dejar un poco, la, las, atender las preguntas de, de ustedes y, y, y ampliar. Eh, la importancia que esto tiene, esos seis principios, lo que, que se aprobaron en esta, en esta reunión que les decía, en esta asamblea, eh, aún en Costa Rica no se han incorporado por, eh, por las organizaciones. En esa oportunidad, un, una banca privada y una cooperativa de ahorro y crédito fueron las únicas que participaron y están eh, tratando de implementarlos. El resto eh, eh, los asumió los. Los recibió, los revisó, pero no se ha avanzado al respecto. Y es que eh, es un poco lo que a veces nos pasa eh, mucho en nuestra idiosincrasia, en nuestra sociedad costarricense. Es que todos decimos que sí, y pareciera que es algo tan de sentido común uh -huh. y tan fácil de adoptar, que, que sí, y estamos de acuerdo. Pero después de esa euforia de los primeros momentos, eh, el tema se enfría y no pasa a más. De manera tal que, que reitero lo que les decía al principio, todos estamos convencidos de que debemos pasar a establecer medios eh, definitivamente que no maltraten nuestro ecosistema, que tenemos que cambiar la mentalidad, que tenemos que mirar diferente, que ya la economía lineal, eh, debe quedarse en el siglo pasado que para la sostenibilidad del planeta, para un nuevo modelo de negocios, para reactivar la economía, eh, la economía circular viene siendo fundamental en todos estos aspectos. Pero lo que sí es cierto es que el tema eh, por sí solo, ¿verdad? No va a avanzar. Eh, que si lo dejamos aunque estemos convencidos, si no se cambia el marco normativo, no se incorporan estos principios que se aprobaron en la ONU en septiembre del 2019, los principios de banca responsable en todas las instituciones que ejercen banca en el país, llámense banca, llámense cooperativas, llámense asociaciones solidaristas, etcétera eh, vamos a seguir incentivando aquellos aspectos que promueven negativamente la economía eh, circular, es decir, que más bien promueven de nuevo la economía lineal, es decir, cuando usted eh, como, como banca, como cooperativa, eh, potencia eh, e incentiva créditos para la producción de estereofón, para poner un ejemplo que está claro a nivel país, eh, está haciendo un negocio financiero, ciertamente. Claro que sí, pero no se están midiendo las consecuencias de generar dinero para que se produzca más eh, material nocivo para nuestro propio planeta, de manera que, que, que ahí existe una contradicción totalmente. Si no estamos totalmente alineados en el convencimiento de que tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer negocios, que la economía circular es una nueva economía, es un nuevo modelo de, de economía, eh, si no estamos convencidos y lo demostramos con acciones claras y concretas, pues lo que estamos haciendo es un ejercicio académico nada más y, y esa no es eso no es lo que quisiéramos. Lo que quisiéramos es eh, que nuestras generaciones, realmente las nuevas generaciones, nuestros hijos eh, y nietos eh, realmente tengan un mejor planeta para vivir. Y tenemos una oportunidad. La economía circular es una puerta para encontrar un mejor planeta para las generaciones venideras. Así que yo quedo a la atenta a la orden, a atender cualquier consulta y muchísimas gracias. Eh, muy bien, doñana Precisamente ahora que usted nos hace esta ponencia tan ilustrativa, muy profunda, eh, Leonardo nos hace esta consulta. Que, ¿Qué incentivos ofrece la banca pública para las empresas que promueven la economía circular a lo interno de la organización? Actualmente hay incentivos en términos de plazos, en términos de tasas, en términos del acompañamiento no financiero que se da, eh, existen y ahora mencionaba eh, uno que es muy reciente que es el, el, el crédito que por ejemplo el Banco Nacional va a generar a los transportistas públicos para cambiar los buses, esos buses que contaminan todo, todo el aire, todo nuestro aire por buses eléctricos. Ahí hay todo un incentivo en el traslado de los fondos. Sin embargo, no es suficiente. No es solamente con que se haga una iniciativa aislada. O sea, realmente eh, el, la sostenibilidad ambiental, el daño que se ha hecho a nuestro sistema y el querer implementar la economía circular no se, no se efectúa con acciones aisladas aunque son muy buenas intenciones, no dejan de ser acciones aisladas, porque no están eh, dentro, ni siquiera dentro de un marco normativo, donde los, el, el tema, por ejemplo, de los principios de banca responsable en este momento, no, no se materializan indicadores que exijan eh, las superintendencias, por ejemplo, en donde no son obligatorios, en donde queda, cuando hay principios muy importantes, pero estos principios son optativos, eh, no estamos generando los pasos con la prisa que se requieren. Tenemos muy buenas intenciones, pero no son acciones claras, concretas, contundentes, que vengan a generar estos incentivos para dar el paso que se requiere el país eh, de, de realmente pasar de esa economía lineal a la economía circular. Es importante esto que usted mencionó Ana Isabel, porque sí, el problema es que muchas veces estos temas han caído en modas o la gente los ve en algún momento como simplemente una tendencia, una moda. Y por el contrario, soy también partidario de que eso se tiene que transformar más allá de simplemente mencionarlo en todo un proceso cultural. Porque precisamente a mí que me ha encantado estudiar, por ejemplo, el modelo chino, el modelo eh, perdón eh, japonés, el modelo finés, y son modelos muy interesantes en sus respectivos países, incluso el sueco, que ya ellos ven estas perspectivas desde la preescolar hasta también encontrado que la parte primaria, educar a los pequeños y a las pequeñas con hábitos como la disciplina, hábitos como el aseo, el orden, incluso por eso no es de extrañar cuando yo con naciones como la japonesa, que ellos en donde estén para ello, la, la limpieza, el orden la cuestión equilibrio, la parte de reutilización de recursos es primordial. Y ahora que, doñana, que usted lo menciona que el banco está haciendo esta iniciativa y que está haciendo, veo un banco líder acá en el, en el medio nacional, yo ahí también pongo ese detalle. Eh, ¿Qué tan importante va a ser ahora de aquí en adelante, doñana, que crear no solo esa parte de un programa, sino ante todo la sensibilización, que para mí siempre ha sido muy importante esa parte, sensibilizar a los diferentes actores en el sistema económico nacional para crear esto, más allá del Banco Nacional, toda una cultura general. Sí. Bueno, yo creo que son varias acciones. La primera, tenemos que entender que esto no debe ser una moda, ¿verdad? Y que no es algo que únicamente incorporamos en, nuestra, en las páginas web de las instituciones públicas o eh, una, un banner que se, que se coloca eh, como parte de las acciones publicitarias de las instituciones. Eh, en la medida que entendamos que esto es una nueva forma de vivir y que tenemos que incorporarlo para cambiar la cultura y eso pasa por eh, la formación desde de los niños, desde que el niño pone el primer pie en el materno este, de, entre los 3 y 4 años, ahí se empieza a formar e interiorizar. Usted mencionaba el modelo de la cultura japonesa, el método Kaizen, ¿cómo es que eh, se incorpora? No se incorpora cuando, los, cuando son adultos los japoneses, se enseñan eh, como una forma de vivir desde que ellos son niños, desde que, son, desde, desde que un niño este, casi empieza a caminar y a hablar y se empieza a formar, es parte de su ADN, y se enseña en, en el modelo de educación, y eso entonces pasaría por revisar, por incorporar en nuestros modelos de educación, de enseñanza, este, de, de, de esos principios de formación, y esto se tienen que ir eh, fortaleciendo e incentivando en la medida en que avancemos esos ciclos educativos. Eh, potenciar las ferias de negocios con modelos sustentables en los colegios, me parece que esas ferias de negocios deberían de galardonarse, y de premiarse dos veces aquellos productos eh, que estén insertos dentro de la economía circular, emular esto en los proyectos y en la formación universitaria, ¿verdad? De manera tal que cuando se presente un proyecto de grabación en una universidad, en un producto nuevo que no cumple o que va a atentar contra eh, este ecosistema, realmente debería, de, de, debería hacerse un... Esa, esa, ese convencimiento, porque más que, to, más que una nota y más uh -huh. que un incentivo, es un conocimiento a los estudiantes y a los futuros profesionales de la importancia de crecer de la mano con eh, un nuevo modelo interiorizado que venga realmente a fortalecer una forma diferente en nuestro país de desarrollo, porque es un desarrollo de la mano con el ambiente en donde generamos no solamente el fortalecimiento a este macrosistema a este eh, medio ambiente que tenemos, sino además que es un nuevo modelo de negocios que viene también a reactivar eh, la economía que, que, que lo está pidiendo a gritos a nivel nacional, verdad? que en este momento eh, tenemos eh, más de 400 mil personas oficialmente desempleadas, en donde tenemos un millón y medio de personas ya en nivel de pobreza, en donde todos estos modelos de, de, de economía circular podrían venir a contribuir a la generación de empleo y a sacar de la informalidad para la formalidad a todas esas personas que hoy pues, no tienen esas posibilidades. Tal es vez importante, como para, para ir finalizando, porque se nos fue rapidísima la hora aquí en Café Empresarial. Eh, estamos a través de cartagomedios.com, recordarles que estamos también a través del Facebook Live. Y me hace una consulta a través de nuestro WhatsApp, el 60758317 y el papel de las cámaras de comercio, porque sería sería muy interesante, sabiendo que las cámaras de, de comercio eh, eh, abarcan una serie de empresas, y generalmente son pymes que están dentro, inmersas en, en la cámara, en las diferentes cámaras de comercio, que pudieran hacer un enlace junto con, por ejemplo, el Banco Nacional, para que ¿Se dirija adecuadamente los recursos, por ejemplo, de hacia las empresas que tengan eh, ese tipo de iniciativas? Eh, no sé cuál sería tu opinión al respecto. No, claro, las cámaras de comercio, las cámaras en general, ¿verdad? Aglutinan a diferentes empresas, ¿verdad? La, la, todas las, las cámaras. Ahora también el Consejo de Competitividad a nivel nacional. Todos tienen un papel preponderante y, y una tarea muy importante que cumplir de Ayudar, de motivar, de entrelazar con la banca en general eh, y el convencimiento también con las propias empresas, eh, con los agremiados de cada una de las cámaras, para fortalecer en esta línea eh, un proceso que definitivamente no podemos decir que es el futuro, es que ya el futuro nos alcanzó, uh -huh. ya no es algo que viene, es que realmente el futuro eh, ya lo tenemos acá, ya está hoy, y es eh, realmente impostergable que demos un paso en esta dirección y sí. las cámaras eh, jugarán y deben jugar un papel, desempeñar un rol determinante en, en, esta, en este modelo. Doña Ana, usted dijo algo ahorita que es bastante importante porque la pandemia nos vino a acelerar todo, absolutamente todo, y esto fue muy cierto. Y el tema que yo veo aquí ¿Qué tanto un modelo económico economía circular puede hacer equilibrio y armonía con la digitalización? Más ahora que nos disparamos con apps, nos disparamos con el tema de las plataformas digitales, el tema es ahora como la revolución industrial 4.0 se nos vino a insertar desde, de golpe porque fue algo muy fuerte de cómo incluso mucho comercio tuvo que adaptarse de lo tradicional a lo digital y digamos cómo eso también puede generar armonía en la parte de e-commerce, doña Ana, y, y toda esta serie de detallitos. Definitivamente eh, la pandemia de COVID-19 lo que vino a hacer fue, a, entre, entre muchas cosas eh, y entre muchos impactos desde luego eh, lamentables en la salud, en las pérdidas de vida, en el impacto en la economía, pero también eh, nos ha puesto a reflexionar, nos adelantó el futuro y nos ha hecho pensar que aspectos que antes creíamos imposibles, hoy son impostergables, eh, y eso es algo interesantísimo. Antes creíamos que no era posible, por ejemplo, eh, quizás estar haciendo lo que estamos haciendo hoy, viendo, haciendo una entrevista vía internet, o dando lecciones y escuchando una charla eh, vía Zoom o vía Teams, o en una sesión de junta directiva vía Teams, o sea, antes creíamos que eso era quizá, aspectos que en un futuro se iban a dar, y el futuro se nos adelantó. Entonces, esa, esa experiencia eh, que nos queda, esa, esas enseñanzas que nos trajo esta, esta emergencia sanitaria del COVID-19, también nos hizo aprender y nos hizo conocer mucho, mucho de, de, lo, de las posibilidades que tiene la tecnología, que, que ahí estaban y que no, te, no teníamos eh, la certeza en ese momento de las grandes ventajas ¿verdad? que podíamos obtener de ellas. Definitivamente la tecnología será eh, un elemento esencial en el desarrollo de la economía circular, el proceso de educación, el proceso de convencimiento, y yo creo que se debe, se puede aprovechar aún más, ¿verdad? Ahora estamos en un nuevo, en un nuevo mundo en donde eh, dicen los expertos que, que el covid 19 adelantó al menos 10 años, el futuro. Entonces, eh, bueno, esos 10 años ya los tenemos acá y tenemos que aprovecharlos para bien, en forma positiva. Y yo creo que utilizar estas herramientas para promover un mejor mundo, una, una nueva economía, un nuevo, eh, una nueva forma de hacer negocios de la mano con el planeta... Eh, pues está uh, al alcance de las manos y ahí lo tenemos. Es cuestión de que sacamos el mejor provecho de algo que, que ya tenemos eh, disponible. Excelente. Bueno, yo creo que sí, no, no, nos va a quedar, siempre nos queda uh -huh. faltando el programa, ¿verdad?, para seguir haciendo más análisis de esos temas tan, tan interesantes, tan, tan importantes. Eh, Doñana de verdad, eh, de nuestra parte, de parte de Cartago Medios, eh, muchas gracias por eh, haber aceptado nuestra invitación, realmente nos sentimos siempre halagados, decirle y contarle a nuestros amigos que este programa quedó queda grabado eh, queda en el Facebook Live estará en la plataforma de YouTube y también en nuestra página en el, la sección de Café Empresarial junto con los demás eh, programas eh, es el número 18 me parece ¿verdad Max? usted me, no, me, me, me aclara <risa> programa número 18 de Ollana, igual le reitero tanto un género como un servidor gracias porque esta va a ser la primera de muchas ¿verdad? <risa> la no, más, <risa> más bien es, eh, si me permite Max Max no, la agradecida soy yo, la honrada soy yo yo quedo a la orden esos son temas muy difíciles de poder concluir en una hora eh, pero con mucho gusto, yo, usted, eh, estamos ahora, gracias a la tecnología, a un WhatsApp de distancia, agradecerles a uh -huh. ustedes y, y a los estimables seguidores y ponerme a la orden, la verdad que muy satisfecha y muy honrada de poder compartir, de haber compartido esta tarde con, con todos ustedes. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Eh, ¿no? bendiciones de antemano mañana le digo un feliz y venturoso día de la madre para usted también sí. que es mamá y que Dios lo siga bendiciendo porque bueno, vea todo lo que usted le ha aportado a la sociedad como mamá y hoy todo lo que nos ha dado no solo en temas académicos sino me refiero en su desarrollo de profesión, los cargos que ha acaparado y que usted ha sido siempre una persona que ha puesto el concepto proyecto país yo que he estado muy cerca ahí de usted, yo sé que usted siempre ha sido una persona pro proyecto país y yo comparto esa línea también de que tenemos mm. que pensar en el beneficio, en el aporte y hoy usted representa aquí en el programa a esas mamás costarricenses que están haciendo gran diferencia en la sociedad, hermano, mm. felicidades doña Ana. Muchas gracias muchas gracias a todos, buenas tardes sí, yo aprovecho también para saludar a mi madre, doña Inna Barca eh, que bueno por supuesto que la amo con todo mi corazón que pase un excelente día vamos a estar ahí con, con mis hermanos Dios primero cuidándonos bastante también a mis hermanas a las que son madres eh, realmente desearles que pasen muy bien a, a, mi, a mi novia que también es madre y por supuesto para, para su mamá eh, doña Lucía que pase un, un excelente día este. y para todas las madres de Costa Rica ...que mañana domingo eh, 15 de agosto estarán celebrando este especial día... ...pero que no sea el único día en donde usted se vaya a darle un abrazo a su mamá... ...no, todos los días hay que darle un abrazo a la mamá... ...decirle gracias, gracias por el don de la vida... ...gracias por todos los sacrificios, los esfuerzos que siempre hace... ...y que no le importa, ¿verdad? ...que hasta a veces la tratan mal y todo, y no le importa... ...porque ella tiene un amor, un amor especial, un amor de verdad... ...que no se puede comparar con ninguna otra cosa... ...así que para todas las madres de Costa Rica que pasen muy pero muy bien Don Bueno, gracias. Eh, muchas gracias a toda la audiencia igual cierro con a doña Carmen Cascante, mi mamá que la amo un montones y a todas las mamás de la familia Cascante y, y Sequeira que son mis familias eh, un honor en este día y bendiciones y volvemos a compartir dentro de ocho días grandes momentos de negocios a toda nuestra audiencia buenas tardes y bendiciones